Señores, miren, eh, ya estamos en la parte de noticias, queremos eh, desearle buen provecho a las personas que están llegando a sus hogares. Es viernes, es el último viernes del año, ¿verdad? Sí, es el último viernes del año, ha faltado otro viernes. Pero bueno, ya es el último mes, ya estos son los últimos días, cójalo suave, cójalo con calma, pero lamentablemente el año no va a terminar como queremos. Tenemos que hacer las cosas las críticas puntuales. Y una de ellas es al alcalde de San Francisco de Macorís. Primero quiero felicitarlo por su, por su actitud de ayer cuando fue a inaugurar eh, un complejo deportivo y donde un dirigente eh, del club eh, llamado Toñito eh, le iba a dar golpe al alcalde. Le, le lo punchó. O sea, El alcalde se llenó de paciencia porque yo por eso... Por eso yo no ando mucho en la calle, porque yo respeto y todo, pero que te hagan así ya con un dedo en el pecho. Y priven guapo el al alcalde, pero el alcalde se vistió de, de, de María Teresa de Calcuta. Miren ustedes esas imágenes. Miren, miren, miren. ¿Eh? Ese hombre lo tutea, pero también lo, lo señala. Atiendan, y, y, y, y, y, atiendan. Atienda. ¿Eh? Vamos a escuchar. Usted te hable, Coyito, coñito, tenga cuidado. Usted coñito. no tiene calidad moral para venir la Te lo estoy hablando. Estoy hablando, estoy hablando, no, estoy ¿Vale, bro, estoy hablando, usted no tiene. está hablando con la comunidad que es de la comunidad, perdón. Usted está hablando. Tú no puedes cerrar esto. Yo no, aquí no está cerrado esto. No, no, le quitaste los. Aquí nunca vio. No, no, usted no, usted no ha dado. Usted no ha dado aquí. Óyeme, usted no ha dado. Este es centro comunal, Toñito No está terminado, es no está terminado y para tampoco y para, de la iglesia. Bueno, pero ya ellos hablaron. Tampoco y de quién es esta de la comunidad, estoy tienes 40, Tú tienes 40 años sí. secuestrando Eso esto. Eso es mentira, su. No, claro que si estás Eso cerrado, es mentira. Tú solo tiene llaves. oye Yo solo de decir doñito, este que, que la comunidad a... se oye. tiene que reunir en el parque, en mira. El parque. Mira, óyeme. Óyeme. reúnen Toñito Bueno, Mira, Veloz, yo, yo felicito al alcalde por esa actitud, o sea, inteligentemente, él fue con la comunidad, que es la comunidad que le está exigiendo al señor Toñito sobre que dé apertura para que todos los eh, residentes de la zona, los, principalmente la juventud, los niños, puedan disfrutar de las instalaciones de ese club, que es un club público, no un club privado. Entonces, el alcalde inteligentemente se, se vistió de paciencia. Entonces, se metió atrás y puso a, a, a, a, a la gente, eh, a, a los eh, moradores residentes ¿no? de la zona y, y pertenecientes a la Junta de Vecinos a que lo defendieran. Muy inteligente por parte del alcalde. Claro, no muy inteligente. Ahora bien, mi hermano Alex Díaz, Alcalde, porque el comunicador no el alcalde. Aquí en este espacio le abrimos, cuando usted era candidato hace ya aproximadamente cuatro años y usted gentilmente aceptó, vino aquí, habló de su propuesta de gobierno. Pero lamentablemente esa actitud que usted tomó durante estos casi cuatro años como alcalde de San Francisco de Macorís fue muy mal manejada a nivel de relaciones públicas y comunicaciones. Usted no ha visitado ningún medio local, por lo menos que yo sepa. Aquí lo hemos invitado y como nosotros lo han invitado casi todos los medios de esta empresa Telenor y usted ha barajado las invitaciones. Siempre con una reunión, siempre que el tiempo. Sin embargo, en el día de hoy y otros días, la emisora La Z, que dirige mi amigo Willy Rodríguez, propiedad de Bienvenidos Rodríguez, otro hermano y amigo, lo invitó a usted a un programa especial, a usted y otros eh, eh, incumbentes de diferentes partidos, y fueron todos como como como como como chivito o como chivita en fila india. A, a ese programa, que no está mal, no está mal, porque la Z es uno de los medios más importantes a nivel radial de República Dominicana. ¿Qué está mal? Que usted, señor alcalde, no vaya a los medios que lo invitan. Usted lo que se conforma con dos o tres programas bocina que van a su, a, a, a, al Palacio Municipal a, a, a, a reproducir lo que usted quiere que se diga. Y está mal. Y usted, mi amigo, o sea, estoy hablando con el alcalde, no con el comunicador. Con el Entonces, eh, señor alcalde Alex Díaz, usted se manejó bastante mal, siendo usted un comunicador, siendo usted un comunicador, más no bien, hizo como refrán, en casa de Herrero Asador de Palo. Usted como alcalde no tuvo un contacto con los medios, solamente la página y los tres bocinas que van allá a hablar cosas a favor de de la alcaldía y no debe ser así usted debió ser un alcalde más democrático y venir aquí a un escrutinio a los programas locales que lo invitamos a, a, a hablar no a criticar, a hablar con usted como alcalde qué está haciendo, qué no está haciendo que ahí es que muchos políticos son cortos para la campaña tú lo invitas y vienen todos pero después que son incumbentes no que una reunión, no que espérate no que esto entonces cuando uno le da su gran flimazo todo lo, lo, lo, lo, ah, mira, ahí te está acabando fulano. Pero cuando uno dice lo positivo, porque ese es el problema de muchos medios y de muchos programas bocina, que nada más dicen lo positivo cuando le pagan y cuando no le pagan dicen lo negativo. Aquí no, aquí decimos lo positivo y lo negativo porque no tenemos compromisos. La alcaldía se anuncia aquí, pero se anuncia por un servicio que le damos de publicidad. Pero por eso yo no tengo que decir cuando el alcalde hace la cosa mal o bien, que reitero, lo he dicho frente y detrás de la Cámara, y no yo, sino estudio a nivel internacional, una de las mejores alcaldías evaluadas en República Dominicana, dentro de todas, está la de la capital del Distrito Nacional, quien dirige el alcalde David Collado, y la de San Francisco de Macorís, que dirige el alcalde Alex Díaz. Ahora, no visitan programas, no dan declaraciones a programas, entonces, eso está mal, señor alcalde. Yo espero, y ya sabemos que no se va a reelegir, que está muy bien, que también se lo dijimos, muy bien. Lo mejor que usted hizo fue no reelegirse. Primero, para honrar sus palabras. Y segundo, para honrar todas las críticas que usted le ha hecho a los diferentes eh, eh, políticos, entre ellos candidatos y presidentes, por el tema de reelección. Muy bien por usted. Pero muy mal porque estamos cansados de invitarlo, no solamente nosotros, la mayoría de programas a nivel local y regional están cansados de invitarlo y usted no acepta invitación. Así que eso tengo para decirlo. Se manejó muy bien con Toñito, pero duró tres años y medio manejándose mal con, las, con los medios de comunicación. ¿Qué usted cree, Velo, de su amigo Alex Díaz? ¿Está amiga de Alex Díaz? A nuevo, es algo normal, precisamente como explicabas, tuve la oportunidad de ver la entrevista que se les realizó en el anterior programa El Toque de Queda, la vieja temporada, y es precisamente como dices, en tiempo de campañas, porque obviamente necesitan capturar ese voto de los ciudadanos, de los televidentes, y qué mejor manera de hacerlo que llevar las propuestas vía programas televisivos que tienen gran auge. No, e sabe, y sabe, a la población. Y eh, y, y ser parte del escrutinio para uno evaluarlo, que nada más no sea, ah, que la alcaldía, no, vamos a la realidad, y que y, y, y, y recibir llamadas. Porque, por ejemplo, en lo el, que pro, pasa es, en yo el pienso, programa de él no recibe llamadas. No, o sea, ya no. O llamadas criticando su, su gestión. Ah, oh, no. no, no lo va a hacer, obviamente. No. Y la razón por la cual no vienen a los programas también es esa, porque no quieren que se le cuestione sobre las acciones que se podrían considerar que son malas dentro de la gestión.